Buenas buenas qué tal bienvenidos nuevamente al canal del profe Paul después de haber hecho un video de un perchero de madera que para los que no lo vieron le dejo la etiquetita acá una suscriptora me sugirió si podía hacer un tutorial de cómo hacer esta bandeja giratoria esta bandeja yo ya la tengo hecha lo que podemos hacer es una ingeniería inversa vamos a explicar cómo hacerlo pero desarmándolo. Si les parece, les muestro cómo hacerlo. Lo más fácil para hacer esta bandeja es tener o madera de fenólico como en este caso o podemos tener también esta madera de MDF. Lo más común puede ser de 9 milímetros, 12 o de 15. Hay otras medidas, pero nos conviene hacerlo ni más grueso ni más fino. 9, 12, 15 es la medida ideal. La forma más fácil de hacerlo es comprando la madera del tamaño que nosotros necesitamos en la maderera y después recortarla con un serrucho, con una sierra o si no se animan mandar a cortarlo a una carpintería de forma redonda en la maderera usualmente no cortan de forma redonda lo que tenemos que pedir es un cuadrado de la medida que necesitemos una vez que tenemos los dos discos los dos discos del mismo diámetro vamos a hacer primero en la parte que va a ir arriba vamos a poner, hacerle la cuadrícula como más nos guste y le vamos a clavar clavitos en lo posible clavos sin cabeza esto va a ser para poder apoyar cualquier pieza que necesitemos pintar para que no se pegote a la base de la bandeja esta es la finalidad de ponerle los clavos esto puede ser opcional si yo por ejemplo la bandeja la necesito para por ejemplo decorar tortas la puedo usar también entonces no necesito hacerle toda esta trama con clavitos la cuadrícula la podemos definir de la forma que más nos guste. Si los queremos hacer más cerca o más separados, los podemos poner en el lugar donde nosotros consideremos. Lo primero que tenemos que hacer es eso, clavarle todos los clavos. Una vez que tenemos eso terminado, damos la vuelta. Y vamos a buscar el centro de los dos círculos, de las dos maderas, estas dos maderas las vamos a unir con esta pieza que se llama crapodina, que la podemos conseguir en cualquier ferretería que tenga herrajes o directamente en una casa de herrajes. Puede venir de varios tamaños, hay más grandes y hay más chicas. Esta que conseguí es la mediana. ¿Cómo lo vamos a fijar? Como yo ya lo tenía, lo tenía agarrado, sé exactamente dónde van los tornillos. Pero la idea es, a través de este agujero, centrar con el centro que tengo marcado en la madera y colocarlo de esta forma con un clavo con un martillo podemos marcar los cuatro agujeros para marcar la entrada donde van a ir estos tornillos estos tornillos que tengo acá son de 3,6 x 16 son tornillos para madera muy fáciles de conseguir en el mismo lugar donde compran la crapodina Acá tenemos un problema, si yo pongo una madera arriba de la otra no tengo cómo ponerle los tornillos, vamos a ver cómo lo solucionamos. Hay que centrar el agujero con la marca que tenemos en la madera. Vamos a fijar la crapodina en la madera de abajo, la que tiene el agujero. La vamos a fijar con los cuatro tornillos por la parte que queda cerca de la madera. Vamos a ir girando la parte de arriba para que nos quede el lugar para meter el tornillo. Tenemos que completar con cuatro tornillos. Este agujero pasante lo tenemos que hacer con una mecha de 8 o 9 milímetros para que pase el tornillo con facilidad. Una vez que lo tenemos alineado pasamos el destornillador por la parte de abajo a ver si nos coincide el agujero. Alineamos bien los dos discos y ahora por el agujero ponemos los tornillos en la madera de arriba, la que tiene los clavos. Simplemente lo vamos acomodando para ir buscando dónde tenemos cada uno de los agujeros. De esa manera quedó fijo un disco con respecto al otro. Es una idea muy útil que nos puede ayudar a pintar o para decorar tortas. ¿Vieron que es muy fácil de hacer? Si les gustó denme un like, suscríbanse y activen la campanita para que les llegue el nuevo contenido que subimos en el canal. Cualquier comentario me lo dejan abajo y vamos a tratar de resolverlo.